Program. Aquí hay una avería que la tenemos que arreglar ahora mismo, ¿Vale? Estamos picando con el cincel poco a poco. Bien. Ya la hemos picado, vale. Ahora la vamos a descubrir y la tenemos que anular sale mucha agua Eh, ¿Ah? manejaron es lo ¿Por eso? ¿Se Aquí ya estamos llegando a, a la avería, que es el tubo. Y bueno, lo vamos a reparar señores, cuando lo reparamos ya enseñaremos. Venga. Lo está arreglado.